Y crecer, ser amigos sanos. No, no, no, no, no, no. Espero no que mal intencionemos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Welcome back. Y el día de hoy, como vieron en el título, vamos a hablar sobre cómo hacer tu vision board y qué fue lo que yo manifesté en 2020, cómo lo voy a hacer este año. Va a ser totalmente diferente. Antes de empezar este video, quiero hacer un disclaimer de que nada de lo que les voy a mostrar es para presumir. Ni decir que yo tengo esto o lo otro, sino es para comprobarles que si ustedes tienen fe y confianza, esta técnica de manifestación la pueden utilizar a su favor. Así que recuerden, si por tu mente va a pasar frente de ti. Así que, let's get started. El video lo voy a dividir en dos partes. La segunda parte les voy a enseñar cómo hacer el vision board, el tablero motivacional, inspiracional, como quieran decirle hay tantas maneras porque si no se va a hacer un video demasiado largo esta primer parte les voy a mostrar cómo yo lo hice qué fue lo que yo hice el año pasado qué se manifestó este 2020 les voy a mostrar obviamente qué se manifestó con sus respectivas pruebas como tercer punto consejos para crear el tuyo Bueno, ahorita voy a ir como desglosando estos tres puntos que les acabo de decir número uno ¿Cómo fue que hice yo a mi vision board el año pasado? ¿Y por qué lo hice de esa manera? Lo primero que yo hice para hacer mi vision board fue escribir todo Es lo mejor No me gusta esta parte donde... Obviamente yo lo llegué a hacer Porque si todos hemos estado en esta parte espiritual Hemos llegado a hacer este tipo de cosas Antes hacía mis... Creo que lo pueden ver en mi video de afirmaciones, creo ¿Cómo lo hice yo? ¿O cómo lo hacía? Mis vision boards He tenido muchos, algunos hasta quién sabe dónde están. Y lo hice como en ese momento, ¿no? o sea, recorto, pego, digo, ah, esto puede significar esto. Y no está mal que tú le pongas un significado a la imagen. O sea, tú tienes un pensamiento, por ejemplo, de ahora mi familia y paz familiar. Entonces, pues puedes tener una imagen donde sea una familia feliz, no sé, en una revista, que tú hayas eh, a lo mejor impreso algo, y pegarlo yo lo hacía así, yo recortaba, pegaba, pero este año que pasó, el 2020, ya lo hice diferente, ahí sabía todo lo que iba a ocurrir. Entonces se quedó a la mitad mi vision board y solamente lo escribí, pero yo estaba muy consciente de lo que había escrito, lo que quería que se manifestara y eso es como la salsa que yo quisiera decirles que le pongan cuando hagan su vision board, esa es esa magia, como quieran llamarle. Yo, aunque no estaba en contacto con mi vision board, que fue este... <risa> ahorita se lo voy a desglosar bien. Es como el primer paso para hacer el vision board. Primero vas a hacer como un esquema y tú vas a escribir punto por punto. Eso se lo voy a decir en la segunda parte, pero bueno, ahorita es a grosso modo. Yo me tuve que ir en mi casa, entonces yo ya no tenía esta hoja donde tenía todo escrito. Pero sí me acordaba de muchos puntos que lo tenía demasiado en mi cabeza, porque lo hice consciente. Ese es otro tipo de las salsas que le tienen que poner a su vision board. Entonces la herramienta que yo tenía junto a mí cuando me fui de mi casa, por la cuarentena, no pude estar en mi casa, tenía Pinterest. Y entonces sí, ahí utilicé la visualización y seguido yo veía cosas que yo quería. Entonces yo creé un tablero que se lo voy a estar mostrando por aquí. Yo, pues, es una plataforma en la que yo estoy 24 si no hay día que no entre a Pinterest. Yo diario me metía a mi carpetita, a lo mejor en mi feed como se veía que yo buscaba este tipo de cosas, me aparecían más. Entonces esa fue mi manera de hacer mi vision board. Y ahorita, pues ya que estoy en mi cuarto, ya estoy más establecida porque no tenía cuarto, pues ya voy a poder hacerlo físico. Pero no significa que no puedas seguir utilizando Pinterest. Para seguir haciendo tus vision boards. Y eso se los voy a mostrar en la segunda parte. Eso fue el cómo yo lo hice y por qué lo hice, ok? Vean que el punto es que tengan esa chispa, salsa, magia, tu vision board, tu mindset, para que tú logres que se haga en este plano físico. Vamos a pasar a lo que se manifestó. Sección número 2. Voy a decírselos como a grandes rasgos. Obviamente, en la parte 2 les voy a decir cómo dividirlo, ejemplos. En mi área de pensamiento de mindset. Dejar de lado lo que opinan los demás Yo soy una persona que la verdad Sí le importaba mucho lo que opinan las personas Y fue algo que siento que en verdad Logré el 2020 Más bien fue una consecuencia del aislamiento ¿Qué de... de lado que me importaran? Lo que dijeran las personas Llegué a un punto en que soy feliz yo sola Entonces, bueno, no sola, sino Soy feliz con lo que yo pienso y mis decisiones Y pues poco a poco a incrementar esa seguridad Stick to thoughts eh, O sea, pues de que tuviera más en mi mente Este tipo de pensamientos De mantras Que fue lo que me ayudó hace unos años Que tuve una situación un poco difícil para mí Utilizaba muchos mantras y más el de japonófono que es lo siento, gracias, perdón, te amo bueno, lo puedes ocupar la manera en que venga en tu mente, perdón, lo siento, gracias, te amo como tú quieras, las palabras que quieras puedes omitir o nada, ¿no? los empecé a usar otra vez este año del 2020, los sigo utilizando ahorita pero hubo un tiempo en que los dejé de lado por, no sé cuando abunda demasiado el estrés y tal vez un poco de depresión en tu cuerpo lo olvidas, pero yo como que analicé y dije, tengo que volver a hacerlo. Soy mucho de escribir frases y entonces empecé a escribir otra vez esto. Y pues fue algo que volví como un hábito otra vez. Pasemos a otra área. Relaciones. Cultivar una buena relación con mi pareja. Yo aquí fui específica con nombre y todo. Y sí se dio porque esto fue en enero y actualmente es mi novio. Es bueno la intención que le puse también puse relacionarme desde la empatía, amor, paz con las personas. logré esto porque aprendí como relacionarme en ese sentido con las personas, también con mi familia. también puse aquí encontrar y conocer más personas y crecer, ser amigos sanos. decía a un punto fue encontrarme con gente que tenga ideales parecidos a los míos y que me inspiren a crecer. este año me sorprendió demasiado porque Hice demasiadas amistades en redes sociales O sea, las redes sociales son una excelente herramienta Si sabes utilizarlas en un buen sentido Pero de verdad, agradezco demasiado eso Se manifestó Instagram, que también yo lo puse Llega a seguidores Y pues puedo aquí ponerles las pruebas De cómo empecé en Enero y como estoy ahorita, obviamente esto es un trabajo. Tienes que empezar a hacer las cosas, no nada más desearlas, sino tomar, abrir ese tercer ojo, abrir tu mente. De tomar esas oportunidades que te manda el universo para llegar a ese punto que quieres. Subir mis videos. Me están viendo aquí, entonces si lo logré, la verdad es que ya había pospuesto mi canal desde hace mucho, pero... Lo logré, o sea, porque lo escribí, dije, ya, es un hecho. Ya lo había hecho desde el 2019. Tenía un video que hice, pero no lo subí. Y siempre creo que procrastinamos, bueno, procra procras procrastino, procrastiné en ese sentido, porque aún lo sigo viendo pero sé que voy a cambiarlo. El punto es que procrastinaba en estos aspectos de Instagram. Decía, no, voy a guardar esta información para luego, esta para este, esta para luego. Y así se fue un año. 2019, entonces ahorita en el 2020 dije, no, ya basta, voy a hacerlo y here we go. Otro que hice fue empezar a meditar por 5 minutos, lo logré, esto que escribí no me acordaba muy bien cuando ya empecé a hacer lo demás, o sea que empecé como a desarrollar otras cosas que quería manifestar, no me acordaba pero que inconscientemente como que se quedó ahí en mi cabeza y lo empecé a hacer y en la fecha ya lo sigo haciendo, entonces... Empecé a meditar y el año pasado sí fue un poco intensa porque hay gente que medita a diario, pero yo por mi estilo de vida y por la escuela uh, no logro aún organizarme al 100, entonces no me daba tiempo todos los días de lo que va del año, pero el año pasado sí era muy intensa y tenía que meditar a fuerza todos los días, entonces yo quería juntar 100 días o por lo menos un año, que era lo que decía mi numerología que debía de hacer, pero no lo no, logré, no, pero también aprendí que hay que fluir, o sea lo no seas que puedas está bien, no, no te presiones otra cosa que por fin logré hacerlo continuamente fue mi libreta de gratitud y afirmaciones que también más adelante les estaré haciendo videos respecto a eso básicamente yo ya tenía, bueno tengo algunas libretas, tengo miles en algunas eh, cuando me sentía en el mood de escribir yo me ponía a hacer cartas a ángeles, al universo y así, pero no constante y el año pasado y ahorita lo sigo haciendo ya empecé como con un orden de cada mes vision board de ahorita y otro punto que quiero compartirles es que no tienes que empezar tu vision board el primero de enero, puedes empezarlo a la mitad, febrero, marzo cuando tú te inspires y sientas, pero eso sí no lo puedes estar cambiando cada rato me refiero a que lo puedes empezar cuando quieras pero el universo se confunde cuando tú empiezas a, a cambiar a cada segundo las cosas lo que yo lo hago hoy Mes, no, Ya estoy cambiando otra cosa Por eso es importante primero Que pase por el papel Tenerlo dividido en un esquema En serio sentarte con la intención Con la energía, el mindset Estarte en un ambiente relajado Pueden tu vuelita, aromaterapia Lo que quieras, pero concéntrate Pon música, chill, ponte a pensar En qué, porque si está ahí en tu cabecita Es porque pronto va a estar aquí oh, yeah. Esta es una de las cosas Que también manifesté que pueden ver en Pinterest, que está por aquí que la verdad es que para mí Pinterest es una plataforma de creatividad estoy obsesionada con ella, la verdad puedes guardarlo de todo, tener demasiada inspiración y usarla a tu favor queda fabuloso porque te como que te metes en el baño no sé, yo cuando estoy estresada veo Pinterest y yo a mi love puedes hacer hasta miles de tableros manifestar así, o sea, tú viendo y tú diciendo no, esto lo tengo, lo tengo, lo tengo I want it, I get it pero bueno, el punto es que estaba en mi tablero. Y yo también quería otras lámparas. Pero bueno, esas no se. Sé, no ocurrieron. Y también mi. me acuerdo, ¿de cuándo va este? Mi premio. Mi cosa está de YouTube. De 100.000 seguidores. Que yo sé que pronto va a estar aquí junto a mí también un air fryer que quería no se me dio la marca que quería pero se surgió una buena oportunidad de en un descuentazo porque a mí no me gusta comprar las cosas así o sea, a mí me gustan los descuentos Entonces yo me espero, busco y digo cuando me parezca un descuento cuando haya una señal junto a la cosa que quiero es porque es momento de obtenerla de alguna manera lo que les estaba también queriendo decir es que bueno, escucho muchos gurús de espiritualidad manifestation, todo eso no me acuerdo quién fue, pero dijo, pueden llegar oportunidades para que tú tengas eso. Por ejemplo, algún amigo que te diga, oye, toma. Una vez, igual, um, mi mejor amiga me dio un trípode a mi celular y la verdad es que yo ya lo había pensado mil veces. o sea Yo decía, es que quiero ese porque había estado buscando algunos en el regalo y yo dije, wow. No, lo tenía muy en mi mente ese específico. Y me regaló ese. Puede llegar que tu tía, que un amigo, que tu novio... Te lo regalé. Fue la oportunidad de que te pagaron. Y no sé, fuiste a la plaza. Y lo viste en descuento. Y dijeron yeah, es para ti. O sea, ahí está el universo dándotelo. Diciéndote, toma, hay un descuento. Y a mí me ha pasado hasta con ropa. O sea, no es algo que he estado como documentando. Pero una vez igual me pasó en Pinterest. Y yo me di cuenta de ello. Y no estaba tan consciente en ese entonces. De que estaba manifestando... Sino que yo ya sabía todo lo que piensas lo traes. Pero mmm, con tan materiales no lo había hecho. Yo había visto a Kourtney Kardashian con una camisa que me gustó mucho. Y yo la había encontrado en Pinterest. Y una vez fui de compras. Y estaban vendiendo esa camisa. O sea, y así igual. Y yo... No puede ser. Yo decía, es que yo voy a hacer realidad todo el placer de mis tableros de Pinterest y pues obviamente no lo he hecho a todo. Cuando veo una prenda, digo, yo sé, yo sé que puedo. Manifestar obviamente lleva fe, confianza, mindset, pero también tienes que trabajar por ello. Es magia, pero es una magia que tienes que hacer trabajar. Y ahí es cuando te das cuenta que es real. Esta situación, esta energía, esta técnica, esta ley universal, de verdad funciona. Esperen la parte 2. Ahí van a ver cómo lo hago en esquema, estratégicamente, cómo le pongo una intención, el propósito, algunos tips que este, yo he hecho. Pero ahorita no nada más era como darles una introducción, pues les voy a explicar todas las áreas que pueden integrar en su tablero. Gracias por estar aquí, seguir mis pasos y los quiero. Besitos.